Sí, era verdad. Hoy que es tu cumpleaños, te lo digo. Bueno, mi amor. ¿Es feliz? Sí. Qué bien, qué bien. Esa historia era real, ¿no? Bueno, no. No. Bueno, estoy emocionada porque hoy es tu cumpleaños. Ay, gracias, gracias. Mi hermanita. Oh, sí, eh, y sí, sí, sí, sí, y ¿cómo Déjame escuchar. Déjame escuchar. Escucha. Y acá después termina el programa. Y el final es... es déjame escuchar. Ah, bueno, entiendo. Voy a bailar todo el tema. Me voy a una... una... los dientes y sirvo con el programa de las brujas. Hola. Hola amigos, ahora vengo. Bueno amigos, ya regresé. Hola como les dije antes y estoy extra feliz. Oye, es el cumple de la abuela, digan de feliz cumple. Hola. <ríe> Les dijeron hola. Y yo también le canté feliz cumpleaños, creo que lo vieron. Y hoy voy a ganar mi varita. wow, como brilla ahora. ¡Wow! Miren, esto es porque hoy es el cumple de la abuela y también y es muy especial y hace esto cuando es el cumple de mi hermanita papel pero decimos abuela no es mi hermana, pero es mi abuela y hago como que es mi hermana Bueno, amigos Vamos a hacer hechizos con esta pequeña varita. Uepi. Uepi. Lo tomaré como un cigarro. Sí, Por favor, varita, hazme saltar. Bien, ¿no? Ok, esto se va a poner más bueno que nunca. Oh. Varita, hazme parar y ser normal. Ay, amigos, mi corazón me late bien. Entonces, ahora te voy a pedir esto. Marita mágica, por favor, hazme desaparecer. Desaparecí y solo tengo la varita ¿Me están viendo? Me alegro que no me miren porque estoy genial Bueno, amigos este... Ok, amigos, ahora voy a aparecer varita mágica, hazme aparecer, ping ahí aparecí, amigos. estoy re feliz y es lo que hay hay que ser feliz siempre soy la brujita Lola me presento por si nadie lo sabe y es que los quiero mucho ajá bueno, se acaba la lengua porque estoy feliz. Amigos, voy a hacer desaparecer a la abuela. A las una, a las dos, a las tres. Voy a hacer a desaparecer a la abuela. Porque desapareció. <ríe> a la una a las dos a las tres voy a hacer aparecer a la abuela. ¡Ping! Hola. Voy a hacer desaparecer a la abuela de vuelta. A la una a las dos a las tres voy a hacer desaparecer a la abuela. ¡Ping! Desapareció la abuela. Se los digo, desapareció. De inmediatamente. Yo estoy acá y ella debería estar aquí. Pero no está. ¡Ah! Soy mágica de verdad, ¿eh? A la una, a las dos, a las la tres voy a hacer aparecer a la abuela. ¡Ping! Y aparecer a la abuela. Una última vez. <ríe> bueno, amigos. Este, adiós, un besito.